Yo soy Ricardo Domínguez y estos son sus canales de Estilocracia Bien, yo regularmente no, no promuevo marcas de productos pues porque no es mi negocio ¿sí? yo no, no, no he hecho contratos me gustaría tenerlos desde luego porque pagan bien pero ustedes son mis amigos y mis seguidores y yo no hago esto en pos de beneficiar a una empresa o a una compañía porque no es mi trabajo ni mi negocio, no vivo de eso pero sí quiero decirle por ejemplo, que en productos de, de cosmetología masculina, de arreglo personal, de rasurar, de tarcos, de desodorantes, de jabones incluso, la marca Nivea tiene todo. Es una muy buena marca alemana. Y usted sabe que la química alemana es una química reconocida por su valor intrínseco, porque es una buena, una buena fábrica, una buena marca y un buen desarrollo químico y en esa marca Nivea tiene todo tiene talcos tiene jabones tiene desodorantes tiene tema para afeitar tiene gel para afeitar tiene gel para bañarse tiene todo lo que pueda hacer falta para el, el, la, el buen cuidado del cuerpo y de la higiene masculina no lo no, ese es un buen dato que quiero que conserve usted y en cuanto a fragancia se refiere hay muchas fragancias que, que vale la pena comprar por buenas Yo no estoy muy seguro de qué tanto valga la pena comprar fragancias baratas Miren, la de Lorisa Tsaro eh, es una fragancia que no es nada cara Que tiene muy buen fijador Y que es un aroma intenso que eh, sí se nota ¿sí? Va dejando rastro pero evidentemente es tan conocida que, que destaca por ser una, una buena fragancia muy conocida pero no por fina ni por buena yo creo que las fragancias finas y buenas pueden ser las de Hugo Boss las de Ralph Lauren las de Davidoff no tanto porque son muy sintéticas ¿saben? cuando existía la de Sino con Z Sino Davidoff esa es una muy buena fragancia con un aroma exquisito muy masculino pero esa desapareció y quedan de Davidoff solamente esta agua fresca que tiene un olor de, de maíz de agua pero es muy conocida y no, y no se distingue mucho de las otras fragancias acuáticas hay otra fra, otras fragancias, miren las de Loewe L-O-W las de Loewe son fragancias verdaderamente bien buscadas finas que vale la pena tenerlas, si no las no las ha probado, les recomiendo que chequen el solo de Loewe hay varias versiones de solo y de Loewe, platino, intenso, etcétera chequenlas porque creo que vale la pena, si quiere tener una fragancia fina para reuniones de noche o para reuniones importantes sociales o incluso para reuniones de trabajo, pero reuniones de alto nivel Cheque ustedes a marca LOEVE a ver qué le parece. Esto es Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez.